Satepan Jesús uya hitich noksei tlaten mar Galilea tlenoi kito mar Tiberias. Uya ya Jesús, tla niwan, ni tlenokin Chihuaya, tlenokin en Jesús, tlayuis mi que tokni wan niko kitaye en cayome wikaqnes kayome tleno en cocoski. Iqua Jesús, Jesus otles koqitich setipet iwan itlasalo kawan. Yo asito ya intonalme y cuáquim pasó a Hilwich, ni miluín judíos, y cuá Jesús o un trachis, cuando quimita knón que está hiluís miquestok níwan, ten yo wal moni o kiluín Felipe. ¿Qué han heid coatiu eh pantle ni que niin Jesús o cono kiluín Felipe, ni xanok ni kiaix pues Jesús yok matoyatle Felipe hoc y que tlastawi lo mi siento tonaltiquitl, amo así si que se juas pan, e se quiguantis se se camatl. Semes ni tlasalos cauan, no ni toca Andrés, y que Simón Pedro, o kilwi. Y cancat qui se telpocatl. Y ek pisto que macuif pan, tla chichichichica cebada, o anome pescados, pero tlenos qui machilani. Jesús o quisto. Isquimonilhuica no chima mutlastlalican. Un pacampaum mutlastlalisque. Okatka mixacatl, Juan tiene un paumotálisque, Jesús o pan, Juan es cuacumotasoskama Dios, o quien sihirwis ni trasaloskawan, Juan ya o quien o quien pescados, Juan no que es quié Juan ockniki. Ich es conocido cantarle no como cao, a mitla es mamutlaca wilno. Ni tras alos cao, no conocí chicoje, tlacoco tontli. Celeno como cao, de maquil pan, tlacihu tlacévada, tlénac mo cuaske. Es cuac no que esto ni Juan o quita que o que de mil pero Jesús o la a, o te a si y te que es a y te o y